Hola mis queridos estudiantes, en este video resumiremos todas las conversiones de tasas vistas hasta el momento. En diferentes textos de matemática financiera van a encontrar todo tipo de gráficos para convertir tasas de interés y muchos de ellos son muy complejos. En mi libro de gerencia financiera he logrado dejarlo lo más breve posible para que aprendiendo la menor cantidad de ecuaciones sea posible resolver todas las tasas. Para ello partimos pues de esta base que tenemos aquí. En el nivel superior he dejado la tasa efectiva anual, que pues, es la que mantiene el costo real del dinero, y digamos que es algo así como una tasa estrella. Muy importante es en términos efectivos anuales que se toman las decisiones. Esto pues porque en corto tiempo los valores parecen muy insignificantes. Supongamos, por ejemplo, 5 mil pesos colombianos gastados en chucherías y gaseosa parece muy poco para un gasto al día. Pero si multiplicamos esos mil diarios por los 30 días del mes y por los 12 meses del año, pensar en un gasto de 1.800.000 pesos, digamos que nos puede ayudar a direccionar mejor ese gasto en chucherías por algo que realmente valga aún más la pena, ¿no? Ahora bien. En el lado de la conversión de tasas efectivas, ya hicimos un video que se llama conversión de tasas efectivas, y habíamos encontrado ahí que con esta ecuación que tenemos podemos resolver cualquier tasa. ¿Qué es lo importante? En el IDX vamos a colocar la tasa que tengo, digamos si tengo una tasa mensual del 1%, pues sería un 1%. En el n x que es el N del denominador, colocaríamos entonces un mes. Ahora bien, en el N de Y colocaríamos los días de la tasa que busco, o los meses de la tasa de busco, como coloqué aquí un mes, arriba irían 12 meses, que son los que tiene el año. Y así, lo importante es que haya congruencia entre IDX, N de X, N de Y y de Y. Y nos hace cualquier conversión de efectivas a periódicas, de periódicas a efectivas y de periódicas entre periódicas. Y por eso tenemos aquí esta flechita haciendo el borde. Luego viene el tema de las tasas nominales. Miren que las tasas nominales se calculan de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia? La nominal anual parte de un interés periódico que al no tener apellido se asume vencido multiplicado por los periodos de capitalización que se tengan en el año. Lo que decíamos, también tenemos un video de cómo convertir tasas nominales y ahí tenemos pues la tasa periódica por los periodos que tenga el año. En esta, en la periódica anticipada, lo único que cambia es que partimos de un interés periódico anticipado, multiplicado también por esos mismos periodos de capitalización. Si el interés periódico anticipado es mensual anticipado, lo multiplicamos por 12 y ya está. De regreso como para bajar la tasa multiplicamos, para volver la periódica vamos a dividir. Única diferencia nuevamente la además anual anticipada y listo. También si tenemos una nominal anual anticipada eh, de capitalización mensual, la dividiríamos entre los 12 meses y tendríamos la mensual anticipada. Muy fácil, miren que el comportamiento es exactamente el mismo y eso nos va. A facilitar recordar esa conversión. Por último, tenemos las vencidas y las anticipadas. Noten ustedes que la única diferencia es un signo y ya lo que entra a, a cambiar los valores de i es que si necesito la anticipada pues obviamente la que tengo que tomar son las vencidas. Si necesito la vencida la que tomo son las anticipadas. En el video sobre interés anticipado pues vimos de dónde viene la, la ecuación, ¿no? Cómo, cómo resulta. Pero para ayudarle a la memoria a recordarla, podríamos eh, referenciar esta A con S más y esta B con S menos. En mi caso, si les puede servir, yo digo el interés anticipado, los anticipados, los alumnos que aprueban la materia, que estudian, que ven los materiales, que hacen los talleres, son más... Los vencidos, es decir, los que terminan perdiendo, no le ponen, porque no le ponen empeño, porque no quieren seguir los materiales, porque no hacen los talleres, pues son menos. Y eso puede ayudar a recordar cuándo va el más o cuándo va el menos para mantener esa memoria de largo plazo que nos interesa. Y miren que aquí cualquier conversión puede ser posible. Supongamos, por ejemplo, que nos dicen que pasemos una tasa del 12% nominal anual trimestral anticipado a una tasa nominal anual de capitalización mensual. Para ello, pues bueno, partiríamos desde ese 12% nata, lo dividiríamos entre los cuatro trimestres del año y tendríamos un 3% de interés anticipado, trimestral anticipado. ¿no? Ahora, lo pasaríamos a interés vencido con esta ecuación, los vencidos van con menos, así que eso nos da un 3.09% trimestral. Como la necesito nominal anual de capitalización mensual, necesito pasarla aquí entonces a tasa mensual. Tomo uno más la tasa trimestral, por supuesto acá en el denominador coloco los tres meses a que corresponde, y en el numerador el 1 porque la necesito de un mes. Así que nos da 1.02% mensual. Ese... Esa tasa mensual la multiplicamos por los 12 meses que tiene el año y tenemos la nominal anual de capitalización mensual en 12.25%. eso nos dice que un 12% nominal anual trimestral anticipado eh, significa un 12.25% nominal anual de capitalización mensual. Y asimismo es posible hacer todo tipo de conversiones. Digamos, si tuviéramos una tasa nominal anual y la necesitamos efectivo anual sería solamente supongamos un 12% nominal anual de capitalización mensual ese 12% lo dividiríamos entre 12 y nos daría 1% mensual y ya estaríamos aquí uno más ese 1% mensual elevado a la necesito de 12 meses partimos de una tasa mensual así que colocamos uno acá igual a esa tasa efectiva anual y listo así juegan todas las conversiones y el gráfico pues nos ayuda a no saltarnos ningún paso. En algunos libros encontrarán ustedes que hay una tasa para pasar de efectiva anual a periódica anticipada y de periódica anticipada efectiva anual y de anticipadas entre anticipadas. Sin embargo, pues de aprenderse tres tasas más, pues es más difícil poder tener en la mente todas las conversiones Así que hacer el camino a través de la tasa periódica y hacer conversiones en periódica para luego devolver a cada parte del gráfico, pues facilita muchísimo más que podamos recordar a largo plazo este, este gráfico de conversión de tasas. Entonces les recomendaría eh, mejor hacer el camino por acá y tener que memorizar menos.